Thank you. Hola gustonáticos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se estén cuidando bastante. A continuación, ustedes podrán oír mi entrevista realizada el día 24 de abril de 2021 por Mildred Sánchez para la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Allí ustedes podrán deleitarse un poquito oyendo algunas canciones, también eh, hablamos un ratico sobre algunos temas, eh, de cómo ha transcurrido eh, mi carrera artística con este proceso de la nueva voz y pues diferentes cositas que yo sé que ustedes le van a encantar bastante. También agradece a Mayra Alejandra Aguirre quien es la directora del programa con el cual se pudo realizar la entrevista también a todos los ingenieros de audio un abrazo gigantesco y un datico más cuando ya esté disponible esta entrevista en plataformas digitales, acá en la cajita de descripciones que va a estar acá abajito, ustedes podrán encontrar el link para Spotify, para Deezer, para iCloud y pues para diferentes plataformas en donde las voy a tener subidas. Así que un abrazo gigantesco, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, darle like y compartir bastante. Cuídense mucho. Chao, chao. Continuamos a esta hora de la mañana en este espacio de Colombia y sus canciones, hoy, Día del Niño, declarado por la ONU como Día Internacional del Niño. En 1999, por primera vez, Colombia celebró el Día de la Niñez, en el que se realizó un homenaje a los niños y a las niñas del país, visibilizando a la infancia a nivel nacional, también invitando a todos los colombianos a promover sus derechos y en especial el derecho al juego muy indispensable para fomentar su desarrollo integral y sobre todo a nuestros niños que han estado un poco afectados por este tema de pandemia, creemos que son uno de los más perjudicados porque han tenido que seguir desarrollando toda su actividad desde casa de una manera virtual, virtual para jugar, para celebrar, para estudiar y para todo. Y hoy hemos resaltado en la primera parte a uno de los grandes de la música colombiana, grande de corazón aún es Está muy joven, pero es una promesa de la música colombiana como lo es Juan José Jiménez. Y en esta segunda entrada con otro de nuestros invitados, tenemos nada más y nada menos que... A César Augusto Zuluaga Triana. Él nació en Pereira el 22 de enero del año 2005. Es estudiante del Colegio Salesiano. Inició sus estudios musicales con el profesor Felipe Muñoz, pero que sea él mismo quien nos cuente cómo ha sido toda su actividad musical y desde qué año inició con todo lo que tiene que ver con nuestro folclor. Bienvenido como siempre César a nuestros micrófonos. Hola Mildred, muy buenos días para ti. Me alegra tanto volverte a oír. Muy buenos días para todos los oyentes. Espero que todos ustedes estén cuidando bastante. Para nosotros también es un placer escucharte hasta ahora de la mañana, César. Sabemos de toda tu trayectoria, has sido participante en diferentes escenarios de nuestra música colombiana, Intercolegiado del Bambuco, donde obtuviste el primer lugar con el coro polifónico, Intercolegiado de la Canción del Colegio Pablo VI, donde obtuviste también el segundo lugar como solista en la ciudad de Pereira y me quedaría nombrando una cantidad de eventos en ...los cuales has participado, pero sobre todo has ganado. Esta virtualidad no nos ha permitido tenerte aquí en nuestros estudios, pero vía telefónica sí. Tú nos vas a contar cómo ha sido todo el tema de tu actividad musical y desde cuándo lo iniciaste, César. Bueno, Mildred, claro que sí, aunque pues estemos de forma virtual, yo creo que nos ha acercado un poco más a los nuestros, a nuestros familiares... ...y además que hoy en día tenemos ya diferentes formas de comunicarnos y pues que se puedan dar estos espacios para dialogar, para cantar, para disfrutar de la buena música. Bueno, y hablando de música, yo inicié desde una corta edad. En mi casa siempre se ha acostumbrado mucho a cantar, amenizar las fiestas con música, que aunque ninguno ha sido realmente profesional, eh, pues sí ha habido ese gusto por la música. Y yo creo que eso es tan importante dentro de las familias inculcar lo que es el gusto musical y pues ver qué talentos tienen nuestros niños dentro de las familias y ayudarles y apoyarles porque yo creo que sin el apoyo no pudiéramos estar acá como estoy yo contándoles y hablándoles y cantándoles, claro que sí. Bueno, continuando un poco, yo fui creciendo, ingresé en el coro del colegio, fui aprendiendo poco a poco. Eh, Estuve en la Vosquets en el año 2015, una experiencia que realmente lo hace a uno crecer como artista y como persona. Y poco a poco fui incursionando en la música andina colombiana y conociendo a grandes personas, a grandes maestros, a grandes intérpretes y a toda la riqueza lingüística, cultural, generacional, rítmica y musical que tenemos en Colombia. Además de la importancia que tiene esta bella música para nosotros. Y por eso hay muchas personas, fundaciones y sistemas radiales como Suena Mi Tierra, como La Remijo Antonio Cañarte, como Artecop y diferentes fundaciones que poco a poco están ayudando a resaltar más y hacer sentir más esta música andina colombiana que es nuestra.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 en mi hombro a descansar caminos, vanos intentos de encontrar tu abrigo, esos que huyeron al alba llegar. Pero fue así, cuando muy levemente sentí tus pasos y precisamente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 ¡Canta! A César, así como a Juan José Jiménez, a Mayra Sofía Henao, a María José Ruizorro, a muchos de nuestros niños pereiranos que hemos seguido su carrera desde muy temprana edad, pues ya la voz les ha cambiado, ya están en su juventud, pero siguen amando la música, siguen interpretando nuestro folclor. Y hoy rendimos un merecido homenaje a algunos de ellos en este espacio de Colombia y sus canciones. Hoy, 24 de abril, Día de la Niñez y la Juventud en nuestro país. Bueno, Mildred, y yo creo que como podrán haber visto, bueno, más bien escuchado, eh, sí, tengo una voz un poquito diferente, y pues yo creo que todo esto ha sido un proceso, junto con mi familia, mi madre, mi padre, junto con mi maestra de técnica vocal, Luisa Fernanda, que yo creo que me voy a pensionar con ella prácticamente, y pues es aprender nuevamente técnicas, aprender a manejar esta voz diferente, además de estar en la constante revisión de expertos en todo el tema vocal y de cuidarla, porque yo creo que esto es tan preciado para los cantantes y debería ser algo muy preciado para cualquier persona porque la voz es un instrumento hermoso. Además, claro que yo he seguido con los estudios en técnica vocal, y como ya dije, con la magister Luisa Fernanda Gaviria, eh, también he estado estudiando tiple, en el Instituto de Cultura, y pues me encanta el tiple, tanto por su sonoridad, por toda la tradición que tiene, y además por ser un instrumento típico colombiano y que es muy presente en la música andina colombiana. Además, me parece algo muy curioso que las personas del exterior casi no lo conocen y compartir con ellos cómo suena, cómo es, cómo se fabrica es algo que es valioso y es algo que es precioso. Bueno y además eh, Hago acá la cuñita publicitaria He estado sacando cositas Para que me puedan buscar en redes sociales En Facebook, en Instagram, en Youtube En Spotify, en Deezer En todas las plataformas digitales Como César Augusto Zuluaga Casa Así que pues ya saben, como me pueden buscar Y también últimamente eh, Lancé un sencillo Titulado Detalles del corazón El cual es una mezcla Entre bambuco aires boleros y, claro que sí, poco de pop, letra y música de mi autoría y arreglo del maestro Luis Carlos Yashiro Ceballos, Detalles del Corazón. historia aunque tú te fallas te pido escuchar te quiero hablar de este sentimiento de mi pensamiento no te marchará Pasarte, detalles del corazón. En mí siempre estás, te quiero hablar en poesía. Esta letra mía te recordará. Hoy quiero cantarte con fuerza y con valor. Hoy quiero abrazar detalles del corazón César Augusto Triana, talento pereirano, talento regional, orgullo colombiano, porque cuando lo vemos cantar en estos escenarios de nuestra música colombiana con este amor y con esta pasión, pues nos sentimos muy orgullosos de él. César, mil y mil gracias por estos minutos en la emisora cultural, por compartir toda tu vida. Parte de tu trayectoria musical que sabemos a tan corta edad ha sido bastante extensa. Te deseamos todos los éxitos del mundo y esperamos volvernos a encontrar, como lo dijimos con Juan José, en otro escenario de nuestra música colombiana. Bueno, Mildred, agradecerte la invitación a todos los oyentes y en especial a la emisora Ramiro Antonio Cañarte. Muchísimas gracias por siempre apoyar e inculcar nuestra bella música andina colombiana en nosotros, los niños y jóvenes. Y para todos eh, nuestros oyentes, los pequeños de las casas, eh, pues les quiero dejar un mensaje muy bello, que siempre luchen por sus sueños, que a veces mmm, vamos a dudar, vamos a tener conflictos, pero que siempre, si tienen un rumbo claro, luchen, sean constantes, perseverantes, y yo sé que van a lograr muchísimas cosas en nuestra vida, y además... Que viva la música andina colombiana. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como César Augusto Zuluaga, Cas Y pues los dejo con estos bellos temas. Un abrazo gigantesco. Chao, chao.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 de aquellos que te sobren, quiero compartir un abrazo apretado. Abrazo pa'l más viejo, abrazo pa'l pelao. Si estás recién nacido, si estás pisando el borde, págame con abrazos de aquellos que te sobren. Ya para despedirme les va un abrazo inmenso, y en próximas canciones le cantaré a los besos.